una cuestión de seguridad. ¡Vita <ríe> voy! ¡Vita voy! ¡Nillo! ¡Vita voy! Este, este, que me encanta! <risa> The professor is here. The professor is back. <risa> No sé si os acordáis de cómo era Helsinki cuando llegó por primera vez a la casa. De, era un hombre rudo, era un hombre de, de la guerra con su abrigo, restaurantes. fumando, restaurantes. Pero, en fin, el dinero le ha sentado así y además tiene una estiliza nueva la semana aerobic. Sí. <risa> Sí, tengo un cangrejo en la mano. Tengo miedo. Te va a pinchar, ¿no? Sí, sentando Está el voz. cabrón a puntito. Mire tal no sé qué... Y ahora sí, y, ahora, y, ahora ya, y ahí ya no tengo la gana. A ver, va a enséñame ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ello. Vale. Te voy a enseñar toda la isla. Enséñame toda la isla. Y viene un helicóptero y un tanque y... ¡Joder! ¡Cómo lo río? Sí, no, no, no me grabes, no me grabes. Por favor, no, no, gra no grabes esto. Por favor, no grabes esto. Solo lo saques, eh. <risa> <risa> que yo, que no quiero que la gente me crea que me río a veces. El, ¡El catamarán está por ahí, capitán! Volvemos, volvemos. Vamos borracho el capítulo. ¿La qué tal? <risa> ¡Joder, Robert! <risa> ¡Uh! ¡Joli, joli, joli! ¡Ah! ¿Mm? Esta aquí que no ha sido buena, ¿no? Esta ha sido... <risa> Yo creo que sí. Ni si siquiera es legal requisar los móviles, no mierda. ¿Lo has grabado? me ha quedado no, no, no, no, ¿Te de de nuestro antiguo plan de robar el? no, no, no, no, no, que se puede sacar la gente. Sí. A ver, a ver. A ver, a ver a momento, Voy a limpiar las gafas también, ¿vale? que le hagan un beso. Pegasitos. Sí, pues. Perdón. espera, <risa> espera. <risa> Joder. Eso es el instrumento de mi juventud, tío. En Serbia, en cada casa hay una harpa. Muy homérico, todo. Es... Ya, te, ya te veía yo como un angelito en el cielo es que con tu harpa. sería el otro, que es de Croacia. ¿En Croacia que tienen ¿Guitarra eléctrica? ¿Qué más, acordeón? No, solo Kalashnikov. <risa> Cuando digan así, me voy a comer toda la treza de golpe. Vamos a en cada toma. <risa> y a ellos les va a encantar le va a parecer muy bien eso Como me decía mi madre cuando empecé a actuar, peinate y acordate la letra, por favor. Y peinate. Peinate. A mí, por ejemplo, nunca me dicen eso. ¿Eh? <risa> lo de que me peine. <risa> y vaya ahora... Guardando... ¡Puta madre! Me olvidé la letra. Claro, sí, no ¿Sigo desde soy... ahí? ¿Sigo? Y salir del lo cuarto con un gramo de mug y medio. Sí, sí. <risa> Digo Dilo otra vez. Seguimos, seguimos. No Vamos a favor. de de moco y medio. ¡Locura! Esa no era una variable plausible. Decirlo. <risa> se me ríe en la cara. Es un hijo de puta. ¿Una variable qué has dicho? Una plausible. <risa> Soltada la cadera. Oh. No se me da muy bien. Gracias. Sí, muchas consecuencias. Vamos. Bien, bien, ya, ya. Graba, <risa> <risa> graba, graba, graba esto. estos morros, increíble. Todo, mira, mira, mira, mira, mira, qué jugosidad. <risa> No, me estoy riendo, pero es en serio, mira. Venga, va. Tokyo style. Venga, a correr. Que venga. Llegaste los fondos de cerebral. ¡Ah! ¡Puta madre! Se me cayó el otro. Espérate. Vamos arriba. Corta, corta. Vale. Graba esto. Ahí. Y el otro. Ah, aquí dos. ¿Dame un beso? No. Dale, no. Dame un beso. No. ¡Dame <risa> Es que con la tensión tiro de fondo atacado. <risa> ¡No va! A ver. A ver, ahí mola mucho. Se lo ahí, así. ya, ya. Vale, pues. <risa> y ahora, dice. <risa> sexta ¿Un segundo, compañía. ¿Un segundo, un segundo, un segundo. ¡Ah, qué eh, mal! Soy peligrosa. Soy peligrosa. Sí. Uh, ¡Oh! Ah. Ah. Ah. Este gorrillo no me... No te sientes, no te favore. No. Tres minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce a hoy o ganamos como equipo. Tienes que contestar sin... ¡Hostia, <risas> que sí, me mato! Perdón, que casi me mato. Sin pecado concebido. ¡Hostia! Me mato con la cera. Profesor, soy... No, Joder, perdón. un browning a un serbio y que pasa, Dios. Quiero dos kilos de tomate. ¡Eso! Quiero un ¿Cuánta, ¿Cuánta hay gente hay de edificio? ¡El dos! después de voluntad! ¡El para que sude un macho para que ¡El un poquito voluntad! ¡El de voluntad! ¿Cuántas ganaderas? ¿no? ¡Contamos! ¿No? Granitos de arroz. Ay, por favor, ¿podemos repetir? Porque me he equivocado. ¿Qué hizo? Permanentado. Benvenuti. ¡Ah, no! ¡BENVENUTO! ¡Ah! No se sé, va Oh, aparecer. pegado en el techo. Vamos un momento para atrás, perdón. Porque nos vamos a fundir la puñetera reserva Nacional. ¿Y a qué dónde va? uno! Yo es como... se ha ido que he encontrado aquí y no alguien de sonido. A ver, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que en lugar de come on, baby light my fire hemos dicho come on, baby hide my wire mola, no? El Yo el no fire? sé qué te haré llamar chato Era eh, una broma <ríe> Ahora no Denver <ríe> <ríe> ¿Qué que sabes he transformador? Transportado. <ríe> tú eres de la banda Mónica, tú eres de la banda. Mónica, por favor, que no me has entendido bien. Ay, perdón, perdón, perdón. Podemos volver a empezar. <ríe> me he desorganizado mucho. Vale, sin contar a Es primero. que le he Mónica y ya me he diciendo bien, más, de hecho, ¿qué? bien. tiro de vuelta ese texto. Sí,